Bienvenidos al departamento de bomberos de Quahog. soy el capitán Beckman, avísenme si tienen alguna duda que pueda responderles ¿Cómo están, ñoños? ¿Están esperando a que alguien se quede dormido con un cigarro? ¡Bomberos holgazanes! ¡Cómete otra dona, cerdo! Tenemos armas, ustedes mangueras, nos vemos en el campo de softball